El agua sigue su curso. Los bosques crecen. Las semillas dan frutos. La Amazonia no se detiene. El cinchi tampoco. Por eso cada semana... Algo nuevo para ti, Sinchi, más que ciencia.